¿Qué pasa, lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, estamos aquí en Grounded. Y vamos a ver... Un poco así... Vamos a coger a... A, a Willow. ¿Qué pasa, lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, estamos aquí en Grounded. Y nada, vamos a... A disfrutar un poco del juego... Ahora está, bueno, hace tiempo ya que está en español. Y de tranquis. Bueno. Vale, pues aquí... 1, 2, 3, 4 y 5. Son cuatro personajes para elegir. ¿Habrá uno sorpresa? No lo sé. Vale, vamos a coger aquí. Agacharnos. Así no. Ramita por aquí. Señal extraña, rastrea. Un poquito de savia. Aquí no puedo subir, ¿no? O oh, sí. <ríe> La pelota. Ahí está la casa, como sabéis, nos han encogido. Ay, vale, un poquito de hongos. Aquí necesitamos un hacha. Fibra vegetal. Más fibra. A ver eso. Ahí está. Y por aquí, antes de ir ahí, aquí hay una piedra y yo creo que sí me voy a hacer una una lanza vamos a ver lanza y la vamos a, a equipar ahí está por si las dudas A ver. Vale, pues vamos a analizar eh, esto. Ramita punteada, marcador de arrastro. Vale. Eh, la piedra. Hacha de piedrita. Vale, eso nos va a venir bien. Y, ¿por qué no? La savia. Lámpara, planta, mesa de trabajo, candelero de savia. Vale. Y ya no podemos usar esto durante un tiempo, un tiempecito. Vamos a seguir un poco por aquí. Otra piedra. A ver el hacha. Cuerda natural. Necesitamos... Encuentra agua. Vale, yo creo que será con, con esto quizás. Bueno, vamos a recoger un poco de esto también. Eh, ahí va un, un bichejo. A ver... Pulgón. Vale, carne de pulgón. Y vamos a usar... A ver... Vale, debo de analizar esto. Me imagino. Bueno, vamos a recoger esto. A ver cuánto queda, a lo mejor podemos analizar algo, un objeto, piedra, piedra, a ver, sí, eh, este por favor, sí, esto es, vale, cuerda natural. Vale, pues ahora sí. Vamos a coger y vamos a coger el hacha. Ah, esto. Ahí está. Y ahora ya... El hacha. Elaborar. Lo he hecho, ¿no? Sí, sí. Debe ser que he cogido... Vamos a cortar aquí un poco. Y una fibra de esta no viene mal. Una piedra. Y vamos a comer unos hongos de estos. Otro. Otro. Y otro. Y debería de encontrar el agua. Oh, aquí hay... Vamos a ver. Pues más carne. Otra piedra. Okay, Eso no normal. La máquina misteriosa. Esto... Es... Eh, eh, eh, toma. Me ha atacado. Carne de mosca negra. Vale, yo lo que quiero es... Un poco de, de trébol también. Otra, qué pesa, hala, Un poco de fibra y trébol. vale eh, aquí hay y eso Esos son pulgones o algo de eso vale, vale eh, necesitamos el agua vamos a ver, misiones Completadas, investiga alrededor señal eh, un bocadillo vale la máquina misteriosa y un sorbito pero claro ¿dónde hay agua? porque esto está chungo bueno vamos allá encuentra agua limpia claro esta está te duele la tripa Vamos. Vale, esta es la máquina. Se supone que... La que nos han cogido. Vamos a darle aquí al... Vale. No funciona. A ver. Eso sí. Esta parece que... Parece, no, es que le para el césped este. Vamos a ver. Plancha de césped, vale, vale. Ahora sí llega. Y nos queda este. Nos queda este. Mira, ya hay hongos. Espera, antes de... ¿Y esto? Mi helada de pulgón. Aquí, aquí. Un poco de champis. Y aquí... Ese también, este y este. Vale, ¿qué podemos elaborar? Bueno, antes de nada... Estamos aquí... Máquina misteriosa. Y esto es lo de la estación de campo. Así que es... Es por allí. Vamos para allá. Vamos a analizar otras tres cosillas. Por ejemplo, esto del trébol. Poncho de trébol, espinilleras, capucha, techo de trébol, esquina. Wow, wow, pues está bien, está bien. ¿Esto qué es? Bello de mosca... De garrapata... Y carne de pulgón. Vamos a ver lo de la garrapata. Venga. Pegamento y garrapata disecada. Y por qué no, el de mosca. Venga. Recetas nada, ya se conoce. Y para eso... Me has hecho perder un... Un puntito. Voy a necesitar agua y... Bueno, voy a comer... Otro poquito de esto. Venga, tope. Ahí está. Ahora nos faltaría un trago de agua. Pero agua decente. Vamos a ver qué podemos hacer. Martillo de piedrita. A ver. Piedrita. Cuerda natural. A ver. Vale. Y la piedrita... Requiere una mesa de trabajo. Bueno. Ah, pero pues, sin embargo la, la lanza sí es de piedrita. Antorcha. Pedazo de césped seco. Pues eso, pues quizás lo haga. Arco de ramita. Vello de mosca negra. Mm. Y cuerda natural. Flecha, ramita puntiaguda, vale, salud, Estos son vendas, esto es del edificio, comida, asador de varilla, utilidades, canasta de recolección, marcador de rastro, mesa de trabajo, plancha de césped, ah. decoración, lámpara, planta, candelera de savia cuerda natural. Pues... Vale. Bueno, vamos a ver qué le pasa a esto. Aquí hay más... Más bichos de estos. Eh, agua 11 metros. ¡Ay! ¡Qué guay! Eh... A ver, Ah, está por ahí. Te he visto, te he visto At least it's clean. Vale Ahora me, me he perdido Espera un momento, voy a coger Voy a coger césped seco de este No sé, pero creo que necesitaba... No me acuerdo para qué es. Este para mí, para mí, para mí. ¡Oh, qué de cachos! Y ya tenemos CP seco. Y ahora me estoy alejando. Vamos a ver el mapa. Sí, me estoy alejando mucho. Gírate un poco... se supone que es por aquí vale, vamos a centrarnos eh... es para allá que aquí. Mira ahí otro atacan, eh las garrapatas estas vale eso para mí, para mí o sea, ¿qué es esto, no? se están comiendo el cableado Oh. vale, vamos a ir para acá hay otro otro oh, fabrica una antorcha, claro ¿puedo? Herramienta... Antorcha. ¡Sí! Esto ya es otra cosa. Lo que espero... No encontrarme <ríe> ninguna araña. Esa sí que da miedo. ¡Joder! Hay un montón. Vale. Vale y vale. Fuera de aquí, asquerosas. Deja mi cable Vale, reparaciones Desbloquea el láser Yo Creo que ya está Eh, aquí hay No sé qué es esto Tallo de mo. Ah, necesito Necesito el martillo Ingrediente faltante requiere mesa de trabajo Debe ser Mira aquí hay más, aquí también. Por aquí es donde hemos venido, no? Eh, se puede ver, podéis ver ahí en el menú de abajo, en el 5 que está la antorcha, cómo se va consumiendo la duración, o sea que tiene eso está guapo también. A mí la verdad que este juego está muy, muy bien. 146 metros será, me indica la máquina, supongo. Se está haciendo de noche, eso es chungo. En todos estos juegos, eh, ven aquí. ¿Te vas? Un poco de pulgón. ¿He visto? No, no he visto. Bueno, pues a la máquina. Pero antes de la máquina es un buen sitio para hacer algo porque se está haciendo de noche y estos ruidos <ríe> mira allí hay hongos me ha gustado este sitio a ver tiene que haber a ver materiales no salud tampoco Aquí, cobertizo Duerme para evitar los peligros de la noche Vale, pues construir Y esto es provisional Así que lo voy a dejar aquí Ahí está Y ya tenemos aquí el El refugio refugio y también por qué no pues me apetece antes de dormir vamos a elaborar esto ah, no puedo, espera piedradita eh, mesa de trabajo, ah bueno, pero pues esto es porque necesitaré he cogido poco, tienen que ser que necesito piedras Hmm. Hay muchos ruidos por aquí. Aquí, hay una piedra. Vale, esta también. Esta también. Esta. Vamos a la covacha. El agua, necesitamos beber, pero es que ese agua. Vale. Aquí, by de camping. Eh... Quiero. El asador. ¿Puedo? No, me falta. Ah, ramita, es eh, ramita. Es ramita Esto Vale, pues nada Unas ramitas A ver ahora Ahora sí Lo vamos a poner aquí Ahí está. Un poco de luz. By the night. <ríe> y cocinar. Me apetece. A ver... ¿Qué tenemos esta noche? Carne cruda de pulgón. Bueno. Y mosca negra. Mm. Yo creo que para cenar... La carne de mosca negra va a ser un poco fuerte, ¿no? Yo creo que a lo mejor... Un poco de pulgón Ahí está Oh, qué pinta tiene esto Ahí, ahí, vamos a celebrar a Ahí está Pulgón asado mm. Pulgón asado ¿Dónde está? Aquí. Espera, esto no me lo pierdo yo. Si sí, lo puedo ver. A ver. Mm. Eh, me ha llenado entero. <ríe> Qué guay. Y no me gusta, pero bueno, antes de dormir... Pues habrá que beber un poco de agua de esta putrida. Ah. Qué asco. Oh, esto, esto está enfermizo bueno vamos a dormir que no vengan visitas raras vale pues amanece amanece tan pronto y yo estoy tan solo <risa> Ahora sí, es el momento de... Hemos liberado los tres... Los tres láser. Y habrá que hacer la prueba. Bueno... nada. Ya no, ya no va, ¿no? Investiga la explosión. La explosión que ha sido donde el árbol. Esa dirección. Estas son moscas de San Negras. Bueno, vamos a desayunar. Un poco de carne de, de mosca negra. Esto es un... Un s de caramelos. Ah, sí, mira. ¿Puedo subir? Ah, sí. <ríe> Qué guapo. Necesito encontrar agua limpia. A ver cómo va esto. Construye refugio. Refugio, investiga alrededores, señal extraña, máquina misteriosa, reparación en curso, parte 2, bocadillo, un sorbito. Tengo que ir a la explosión. Eh, ahí eh, hay eh, eh, algo guay. A ver. a ah, la mielada. No sé para qué es, pero me lo llevo y también un poco de trébol otro poco por aquí con eso, vale eh, ahí hemos estado eso tiene que ser por aquí, ¿no? eh, aquí hay alimento oh, uh, sí ven gorgojo. Uh, esto tiene que estar bueno. Había otro, ¿no? Sí. Esto es como comer jamón. Eh. Hay que tener una dieta variada y rica. Ahí la... La, la maza esa tengo que hacer también. Un poco de fibra, un poco de esto... pulgón otra piedra que me llevo por aquí y hemos llegado a la investigación vamos a coger esta piedra también esta y a ver qué podemos investigar Candedero de mo deslizante. Bueno, algo interesante esto. Equipo transporte analizar. A ver. Recetas nuevas. Plataforma para tallos. Plataforma para césped. Vale. Y no tengo nada más, sino que los bichos estos. Esto es el pulgón. Pulgón. Ah, el gorgojo. Pues mira, me llama la atención. Gorgojo. Escudo de... Gorgojo. Oh, qué guapo. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Que puedo hacerme... Un escudo. Antorcha de Mo. Materiales, tal equipo de trabajo. Mira capuchón de, de trébol. Ah, oh, estas cosas tengo que hacerlas. Poncho de trébol. Muy guapo. Eh, ven venda voy a hacer una, dos. No, necesito. Yo quiero venda. Me falta ingrediente. Ah, me falta sabia. Vale, bueno, tengo una venda por lo menos Pegamento Esto es con el banco de trabajo Y escudo de gorgojo Plataforma para césped tal Mesa de trabajo Vale Y el agua, claro, necesito agua Vale, pues voy a ir de camino otra vez entre medias. Eh, no corras. Lo siento, eres mío. Esto es de las chuches. Aquí, aquí está. Vale, voy a coger esto, esto. Esto. Esto y esto. Y ahora sí. Uf, necesito agua. Vale, plancha de césped. La vamos a dejar aquí. Vamos a coger esta también. La dejamos aquí. ¡Eh! Me ataca, me ataca. Con el hacha. Toma, lo siento. Mío. ¿Otro? Te vas, ¿eh? Ay, agua, he visto, he visto agua Ah, me va a venir, genial Está aquí No llego Debe de ser Este, ¿no? Sí Ahí está Vamos, vamos Ahí, que se me va No oh. Le he tomado, le he tomado Vale, no, no voy a correr tanto porque necesito, necesito guardar energía, que me dejes en paz, vale. Y ahora quiero planchas de estas. Y las vamos a dejar aquí también. Esta también. Esta también. Esta también. Vale, y ahora eh, nos vamos a poner eh, salud tal, tal, aquí paredes P construir. Y voy a hacer un un poco así algo provisional. Algo provisional, así, así, así, así, así, así, así, y así, me cago en. vale y estas poquitas necesito más Esto, pues, provisional solo, porque seguramente que encontraremos más, más adelante más, más cosas. Que me dejes en paz. Voy a tener que usar la lanza. Eres pesado, ¿eh? Ven aquí, ven aquí. Oh. Ostras, aquí me ahogo, ¿verdad? ¿Esto qué es? Oh, qué guay. Puf. Esto es un mundo, tío. <risa> Me ha, me ha molado, pero a ver, vamos a ver un momento. A ver, ¿oxígeno? Ah, sí, claro, me lo indica ahí, 33 segundos. No estamos... No estoy preparado todavía. Bueno, vamos a seguir un momento con esto. Poco de fibra por aquí, otro por ahí, este seco, no, nos quedamos sin fuerza, ahí, ahí otro más otro eh, donde hemos dejado aquí hay otro y tenemos más planchas por aquí Y hay más. Aquí otras dos. Vamos a cortar otro poco por aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora eh, esta, por ejemplo. Ahí está. Ahí eh. Eso sí lo quiero. Mm, hoy te salvas. Mañana... Ya veremos. Esta es otra planchita. Qué guay. Ahí va. ¡Eh, allí tengo! <ríe> ¡Qué guay, qué guay! ¡Eh, fibra! La fibra... Sí, sí. A ver. Una. Dos, tres... Ya está, ¿no? Vale, ahora voy a entrar con esto y voy a dejar dos aquí. Bueno, una. Y ahora voy a cortar otras cinco. Y cinco más. Estas las meto aquí Y las dejo aquí Y voy a salir a por Estas que hay aquí Y tenemos el chamizo ya Y lo voy a dejar aquí y por qué no, ya que estamos, pues cogemos estas que sobran. Esa también. Que para eso las hemos cortado. Y nos metemos aquí. Dejamos esto aquí. Y cogemos una, dos y tres. Creo que son tres. Ya está. Y esta que sobra, aquí. Ah, tengo aquí un hacha. Vale. Vale, pues me faltaría agua. Vamos a cocinar. No lo merecemos. Un poquito de... De pulgón. Qué bueno. ahí está a tope <ríe> y desde aquí ¿podemos salir? oh sí luego ya pues rompemos una Sí, rompemos una por eso he metido ahí para cerrar pero por lo menos... Yo qué sé. Estamos más tranquilos. Y... Mira. No, no. Desde aquí podemos incluso hacer lo mismo. ¡Oh! ¡Qué guay! Pues mira, ya tenemos entrada y salida. Vale. A lo que vamos. Mesa de trabajo. Parche de ojo, sombrero. Vale, pero a ver, materiales, herramientas, lanza. Esto es lo que tengo. Equipo de trabajo, parche de ojo. Sombrero de garrapata. Membrana de larva. Esto no, no tengo nada de esto. Capucha de trébol. Este sí. Cantimplora. Este estaría guapo también. Pegamento para pegar armaduras simples. Vale, arte. Esto es la puerta, claro, pero necesito plancha. Vale, eso tres. Y tallo de hierba mala. Y con eso haríamos una puerta. Vale. El asador. Cobertizo. Mesa de trabajo. Esto. Yo creo que esto sí lo tengo. No. Sabia. Ahí tengo una. Vale, vale, vale, vale. Y tres de césped. Eso sí. Y ramita 4 por 7 Yo creo que sí. Vale, bueno, pues lo vamos a dejar aquí. De momento me quedo en mi mini guarida con la misión de investigar la explosión. Pero antes de investigar la explosión, pues quiero hacerme una mesa de trabajo y probar ciertas cosas. Y luego también hemos visto que podemos bucear. Se puede bucear también. Así que nada. Pues nada, lobos, me quedo aquí. Voy a ver si sale la luna y aullamos un poquito. Así que cuidaros, ser felices y no olvidéis aullar a la luna. ¡Chao, chao! ¡Nos vemos! A ver... Este sería para dormir. Vale. Pues lo dicho, nos vemos.